Eh, seguimos con otra noticia, señores. Falsa alarma en el, en el, el aeropuerto Cibao. Yo soy <risa> lengua corta. Falsa alarma en el, el, el aeropuerto Cibao. Frustra viaje. Ah. <risa> no, esa palabra aeropuerto es un poquito difícil. Pero Camila ¿y qué? Camila. si sí, lo digo rápido aeropuerto. Pero. Camila pero... ¿por qué? Ay. La de agua, pues está jugando. <risa> Bueno, vamos entonces ya a contar que los organismos de seguridad del Estado descubrieron a la persona que hizo la llamada al aeropuerto internacional del Cibao dando una falsa alarma de bomba y que obligó a detener las operaciones por dos horas. La persona fue localizada gracias al rastreo de llamadas que llevó al, hasta el lugar de donde se hizo y luego se identificó, pero esa persona no fue arrestada en el momento porque se había huido. Ya después, la, posteriormente, se entregó ante la Policía Nacional. Ahora viene lo bueno. De acuerdo a las autoridades, las razones por las que el hombre llamó al aeropuerto fue para, para hacer la falsa alarma, fue porque una mujer, acabo, eh, okay, el joven Rafael Hernández, Jorge Rafael Hernández, declaró que emitió la alarma Oigan esto, porque su novia le avisó que se marcharía a Estados Unidos molesta porque él viajó a Puerto Plata sin ella y su intención era frustrarle el viaje. Y no pensó en el daño que provocaría hasta que se enteró por, en las noticias difundidas sobre este hecho. La, por la falsa alarma difundida el viernes a las 5 de la tarde, cuatro vuelos presentaron retrasos para salir de la terminal luego de que se recibiera esas dos llamadas de un hombre, ya que en ese momento no se había identificado, informando que una mujer pretendía llevar viajando explosivos hasta la ciudad de Nueva York. Lo primero es que hay que mojarlo. Y darle una pela a ese sinvergüenza. ¿Eh? Porque aquí hay tanta gente loca en este país, papá Dios. ¿Y qué fue? No, que mira, qué complicado. Eso del aeropuerto es... Pero dije, porque la novia se la gente iba. a pechar, Dios mío. No, no piensa. Saludos a mi hermano y compañero Jairo, la antigua que acaba de hacer presente hoy asustado aquí tú entiendes porque me este <risa> <hombre, risa> han estado estrellas aquí de la televisión en ¿Eh? este programa hoy claro no se sabe a qué fue lo que vino pero si me va a decir algo <risa> si es malo dígame por el teléfono <risa> señores ese hombre hay que meterlo preso de una vez no, está claro. preso. preso y está quitarle preso. la novia. Y quitarle sí, la ten, novia. Y todo lo que tenga. Claro. Pues no. aeropuerto. No eso es delicado, señor. Usted llama a un aeropuerto. que vaya? Llamó. ¿Y cómo llamó a un aeropuerto que lleva el ¿Hasta dónde ha llegado la gente, señores? ¿Eh? Por ese apuesto a pechado. Tú, tú, tú como que te ríes mucho. Parece que esas circunstancias te han, te han pasado no. a ti. Eso... Ay, no, gracias. Ah, yo eso loco a no. pechado. No. ¿No has tenido un novio apechado No. Que no, que va a eh, seguir. ¿Y qué es, familia? Pues tú no dejes hablar uno cuando le haces una pregunta a ella. ¿Tú le conoces uno? tú porque son No, vecinos. yo no conozco ninguno, no. Pero ha tenido ellos. eh no ¿Eh? No, eh, pinto de ese relajo. Señores, aquí las autoridades cuando quieren trabajar, trabajan. Ese muchacho es lo que hay que darle una pela y meterlo preso. Exacto, preso. Imagina la gente que pidió su, su vuelo, su vuelta, ¿eh? No, hay gente que ella bueno, está por primera vez. Ya, tú te imaginas, no, compañero, vez. yo, primera <ríe> vez. Le digo, el que tiene la bomba, que se entregue, por favor. Yo me quiero ir. Ya. Por favor. No, no, tengo 20 años esperando y que me salga y una... Eh, lo abrazo, lo digo, no, pues no vamos a explotar los dos aquí, porque yo para mi casa no vuelvo. Claro, o te desarma eso o los pánico explota Claro.